Buenas tardes, eh, yo soy Elisa Santos Rodríguez, el coordinador general adjunto del Centro Mesoamericano de Física Teórica o MCTP por sus siglas en inglés. Eh, estamos celebrando en esta semana dos eh, talleres, uno de ciencia y tecnología espacial aplicada a, a desastres en Mesoamérica y el otro de dimensiones extra. Eh, son dos temáticas completamente diferentes. Una pertenece a la física teórica, otra a la ciencia y tecnología espacial eh, y está relacionado al medio ambiente, y por lo tanto son temáticas de gran interés para el Centro Mesoamericano de Física Teórica. Aquí tenemos investigadores participantes de los dos talleres y los voy a ir presentando. Aquí a mi derecha tenemos al doctor José Guichar. Muy conocido en el medio, fue director de la INAOE en mucho tiempo, <risa> Ahora, actualmente es el director general del, del campus México de la ONU eh, y también es eh, director de la IFOCEN y es organizador del, eh, uno de los organizadores del taller de eh, ciencia y tecnología espacial, tenemos también al doctor eh, Eymar Silva del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales o sea el Instituto de Nacional de Investigaciones espaciales de Brasil, eh, también tenemos aquí al doctor Joel Pérez de Catalac Panamá, creo que es mexicano, ¿no? pero trabaja en, en Panamá, eh, tenemos también al doctor Matías Carrera de la misma institución de Catalac eh, Panamá, él es el director, eh, al doctor Víctor Julio Hernández, master. Eh, el Máster Víctor Hernández del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y es el coordinador de la Comisión de Aeronáutica. Eh, tenemos a, al profesor, profesor Javier Saborio de la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica. Eh, tenemos al joven estudiante y visitante permanente sostenido en el MCTP, Raúl Antonio Ortiz, de la Universidad del El Salvador. Y tenemos también al doctor... Eh, eh, del Simbestop, uno de, lo, de los grandes este, teóricos de la gravitación y la física matemática, Elon Ayón Beato. De, él es de origen cubano y nos viene a platicar un poco la experiencia y cómo hacer el enlace con el Caribe. Porque el centro mesoamericano eh, tiene dentro de sus metas llegar hasta todo Centroamérica, el Caribe y todo México. Así que está representado aquí hasta Sudamérica, Brasil, Centroamérica y el caribe entonces vamos eh, le doy la palabra al doctor José Guichar y así van a ir cada uno haciendo sus comentarios relacionados a los dos talleres en los que han participado y en general eh, lo que quieran ustedes comentar acerca de la ciencia de la tecnología de la física de las matemáticas la energía y el medio ambiente eh, muchas gracias doctor Santos y eh, pues un, un placer estar con todos ustedes eh, en realidad gracias al doctor Santos, porque gracias a él estamos aquí reunidos. Él es el fundador del de Centro Mesoamericano de Física Teórica y de hecho es el fundador del de esfuerzo de la ciencia en el estado de Chiapas. Hace siete años apenas fundó la Escuela de Físico-Matemáticas de UNACH, que luego convirtió en el centro de físicas y matemáticas aplicadas, que actualmente es uno de los centros más importantes del sureste, y yo me atrevería a decir de Centroamérica en general, en el tema de, de la física y la ciencia en general. ¿no? En una región eh, con tantas carencias, con tantos problemas, eh, algunos milenarios, pues es eh, algo refrescante digamos es como eh, más que brisa del mar no este, tener un eh, centro de esta categoría aquí en, en, en, en, en Chiapas el Máxime que el MCTP pues es una dirección del ICTP que es uno de los centros científicos más importantes eh, del mundo para nosotros es un honor estar aquí en particular en este tema de la aplicación de las ciencias espaciales a la prevención y respuesta a los desastres en Mesoamérica, el tema del cual van, en el cual van a abundar mis compañeros. Eh, nosotros, eh, desde el INAOE, desde el Creiteral, pues eh, estamos dispuestos a apoyar en todo y a aprender, eh, por supuesto, muchísimo de lo que están haciendo aquí en Chiapas los compañeros del NCTP. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, eh, con mucho gusto que vengo al. Chapas, México, para uh, trazer un poco de experiencia de INPE no Brasil, que hacemos el uh, desarrollo de tecnolo tecnologías, livres libres, de código abierto, que pueden ser utilizadas para diferentes fines, diferentes finalidades. Entonces, la temática de este taller, que es desastres naturales, la tecnología que trouxemos hoy aquí, É, mostra que é possível fazer. Basta vontade, basta vontade política e os dados que serão tratados por esta plataforma do INPE. Se quiseres, é gratuita, é aberta e se pode integrar de uma maneira muito fácil as, a, a, os diferentes dados ambientais que têm uma finalidade única: salvar vidas. Né? Entonces, el uh, con mucho gusto, ven a este taller para uh, traer un poco de nuestras eh, experiencias. Muito obrigado. Muchas gracias. gracias por la palabra y principalmente gracias por la invitación. En mi caso, eh, pertenezco a un organismo internacional basado en Panamá. Y de igual forma, con, junto con los colaboradores, estamos aquí en el marco del evento que se está desarrollando en términos del uso de tecnologías para la prevención de desastres en mi caso, nuestro centro lo que hace es uso uso y aplicación prácticamente de metodologías e información de, de la parte geoespacial para poder aplicar a muchos de los productos que hoy en día son consumidos por usuarios finales como son agencias de protección civil o aquellas que tienen que ver en alguna en alguna parte de la cadena de toma de decisiones para poder planificarse de mejor manera, eh, en nuestro caso es una oportunidad muy buena una oportunidad eh, si no bien única pero sí de alguna forma es un tanto innovador el esquema para poder compartir experiencias desde aquellos que pueden hacer información aquellos que de alguna forma la traducen o generan productos muy concretos para la toma de decisiones, e inclusive eh, con aquellos que consumen el producto y lo pueden llevar a la toma de decisiones. Eh, de nuestra parte, eh, el intercambio de experiencias ha sido muy rico en el marco del, de, del evento otra vez, y sin duda esperemos que tenga continuidad a través de este centro establecido aquí en, en AUNACH. Muy buenas tardes, mi nombre es Matías Carrera, Director del Centro del Agua del trópico Húmedo para América Latina y el Caribe. Primeramente queremos darle las gracias a los doctores Lee, José, eh, al, al, al doctor Ray, al doctor eh, a, Sergio. ¿no? Eh, por la hospitalidad la invitación de estar presente con ustedes y compartir como dijo nuestro colaborador Joel Pérez eh, la experiencia los trabajos que realizamos en Panamá en este centro que tiene una cobertura regional. Eh, definitivamente que el uso de las tecnologías espaciales y las ciencias propiamente dichas son necesarias para garantizar un desarrollo sostenible en la región del Caribe, de Centroamérica y a nivel mundial. Eh, estoy muy satisfecho eh, por las ponencias que se han realizado y estamos ya creando intercambio de opiniones con el propósito de eh, por ejemplo a nuestro amigo Eymar de acá de Brasil buscando la posibilidad de que un día esté con nosotros en Panamá en el centro para capacitar a, a muchas personas que laboran allí y de esa manera vamos a difundir más la tecnología eh, espacial eh, por otro lado, tenemos aquí a nuestros compañeros también de, de, de Costa Rica, eh, muy interesantes las presentaciones que se han realizado a, a través de ellos y, y necesitamos personas como esta para difundir y que al finalmente eh, el producto pueda llegar a los tomadores de decisiones para a beneficio de la ciudadanía. Le agradezco una vez más el apoyo. Gracias. Okay. Eh, buenas tardes, Víctor Hernández del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Primero que todo, quiero agradecer a, a, a Dios y a Eli Santos que está por acá. También a la UNACH y al MSTP. A, la, a, a CRECTEAL también, que son organiz, organismos que pues, nos han invitado. ¿no? Eh, en sí, este, soy digamos que represento a varias organizaciones en Costa Rica, no solo al tecnológico sino al Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial eh, a la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio que también pues, me pidieron pues, que los representara acá este, y pues también a, a la Comisión de Aeronáutica que coordino y, y pues la Escuela de Ingeniería Electromecánica que es donde, donde doy pues mis principales lecciones este, que imparto en, en la universidad eh, para contarles un poquito el instituto tecnológico de costa rica tiene un montón de, de brazos eh, pues fuertes ¿sá? gracias a dios estamos trabajando en plasma tenemos este un laboratorio quizás uno de los mejores en américa latina también este quiero pues aprovechar también la, la, la entrevista para contar un poco el tecnológico sí, este eh, cultivamos piel en el laboratorio de nanotecno, nanotecnología o de biotecnología perdón y también tenemos el laboratorio nanotecnología donde tenemos diferentes proyectos eh, proyectos también como lo que es la parte de aeronáutica, estamos eh, desarrollando ya lo que es la, la carrera de ingeniería electromecánica con énfasis en mantenimiento aeronáutico, una de las primeras en América Central y, este, y pues también estamos con un programa digamos de desarrollo de ciencia espacial eh, trabajando con picos satélites este, hemos lanzado ya digamos tres este, esferas o globos aerostáticos eh, para pues, hacer diferentes pruebas para, con, el, con el fin de en algún momento, este, en el año 2015-2016 este, hacer un lanzamiento de uno de estos este, microsatélites para lo que es determinar este, características atmosféricas y pues, conocer un poco más de, del, del clima, principalmente del país eh, esto es pues a grosso modo lo que estamos haciendo, además de, de diferentes eh, proyectos que estamos desarrollando directamente en la Escuela de Ingeniería Electromecánica, eh, con respecto a, a lo que es la valoración de diferentes mecanismos este, eh, robotizados y también este, lo que es eh, eh, automotores. Eh, agradezco de nuevo pues, la invitación, la oportunidad que se le da al tecnológico en este, en este sentido y bueno, a mí personalmente he aprendido bastante. Eh, soy ingeniero este, aeronáutico, mecánico aeronáutico de la Universidad del Instituto de Aviación de Kiev, de Ucrania, y pues, este, pues en algunos temas sí, sinceramente, pues he estado aprendiendo y en otros pues he estado reforzando también. Así que muchas gracias también a este medio de comunicación que, que nos permite pues también de alguna manera pues aportar un poquito de, de ciencia, de conocimiento y pues, este, pues también de aprender de ustedes Entonces, muchas gracias también y los felicito a los mexicanos porque ya son parte de nosotros ya somos mundialistas Bueno, muy buenas tardes mi nombre es Javier Saborío vengo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y bueno, primero agradecerle igualmente a todos los patrocinadores por la oportunidad de estar en este bello país y en este estado que no conocía es la primera vez que estoy por acá y curiosamente la primera vez que vine a México también fue por un evento de sensores remotos, cuando se lanzó el primer spot, estuve en Puerto Vallarta este, y fue también un evento muy interesante. Creo que la, las temáticas tratadas en, en este seminario son de gran importancia, sobre todo para la gestión de riesgo, en el caso específico este, yo presenté eh, dos partes o una ponencia dividida en 12 ejercicios o dos ejemplos uno en Costa Rica donde usamos eh, sensor de tipo meteorológico eh, que creo va a ser el, el futuro en esta, en esta ciencia porque permite hacer desarrollos en, en el área de amenaza de inundaciones y permite crear mapas que nosotros llamamos de escenarios de gestión de riesgo en el cual podemos ver la vulnerabilidad también de las, de las personas, de la infraestructura vía los mismos sensores y entonces hacer este, sitios más seguros hacia el futuro o recomendar que las personas salgan de sitios inseguros. Eh, la segunda parte que yo presenté fue eh, un trabajo que hicimos para el Banco Mundial, en realidad todo un grupo de asesores después del terremoto, donde se produjeron diferentes mapas de amenazas y el propósito final de estas amenazas en la cual se utilizaron diferentes tipos de de información de sensor remoto entre ellos LIDAR por ejemplo modelos de elevación digital de un metro y sensores de muy alta resolución como Javier de 25 centímetros de, de píxel permitieron crear mapas de riesgo que permiten a los ciudadanos haitianos no volver a reconstruir la vulnerabilidad es decir, que ellos se aparten de los sitios peligrosos y creo que estas tecnologías y este tipo de seminario son fundamentales, primero porque hay mucha información que ahorita está gratuita, que muchas veces no sabemos dónde buscarla y es de enorme importancia el, el, el tener esto. ¿no? Por dar un ejemplo, me tocó hacer un trabajo en, en, en Camerún, en África y al, al momento que fuimos no había información y tuvimos que recurrir a este tipo de fuentes y a veces este, no es muy fácil buscarlas, pero… En este caso, bueno, el personal del Banco Mundial nos apoyaba y nos daba directo los accesos a sitios para bajar la información. Eh, de nuevo agradecer este, la, la oportunidad este, y la entrevista. Muchas gracias. Eh, muy buenas tardes. Quisiera agradecer primero a los señores organizadores del evento de emisiones extra, eh, quienes fueron el doctor Alfredo Herrera y... La doctora Alma Rojas y el doctor Elizanto. Bueno, yo soy, bueno, soy, yo hace poco terminé la licenciatura en física en El Salvador y estoy aquí como un representante del, del país del de Salvador. Sin embargo, este, este, este congreso de dimensiones extra era como, como un nivel de doctorado. Este, de hecho, investigadores son los que han venido, investigadores de aquí de México me han venido a exponer sus temas de investigación sin embargo en El Salvador no, no existe el desarrollo de la física teórica entonces no hay ningún físico teórico y, y digamos en ese sentido yo, yo tengo la, por lo menos el entusiasmo de desarrollarme a futuro en esa rama y en ese sentido el, el MSTP me ha dado la oportunidad de, de, de venir a a ese congreso ya que uno de los objetivos con el que se fundó el MCTP eh, fue de ayudar a los países en subdesarrollo a salir adelante en, en la física entonces el MCTP también me ayudó desde de estar como en una mini instancia en, eh, de un mes aquí en, en Tuxtla Gutiérrez para estar trabajando a la par de de los doctores organizadores en los temas que ellos se, se, se desenvuelven, eh, para mí ha sido muy enriquecedor eh, estar al lado de ellos ya que estos temas como les digo yo, estos temas están totalmente alejados de, de, de, de la escuela de física del salvador, esto no pasa ni por cerca, allá hacemos bastantes cosas aplicadas. Eh, y ni por cerca, nosotros nos o sea, no, no damos más que por el Internet y, y, y los medios de comunicación, pero he tenido la oportunidad aquí de eh, oír de cerca eh, las investigaciones de boca de los, de los mismos autores de esas investigaciones, eh, de, de proyectos que están ahorita este, muy activos en la comunidad de físicos teóricos, entonces para mí ha sido muy enriquecedor ahora llevo un montón de, de ideas, conocimientos y todo para que en el futuro eh, cuando me forme ya a nivel de posgrado yo ya pueda ese, tener ya, ya ahorita ya tengo como un, un margen más amplio eh, en las líneas que yo me puedo desarrollar y que estas líneas son, están en desarrollo muy activas aquí en México y, y también y en el mundo, entonces siento que el MCP está haciendo un esfuerzo impresionante al, al, a la hora de incluir a, a Centroamérica y el, y el Caribe, porque por ese mismo hecho de que México tiene el personal humano, eh, tiene centros de investigación muy fuertes, universidades de alto nivel y Centroamérica o muchos países de Centroamérica, particularmente el Salvador, no lo tienen. Entonces, con estas experiencia se está logrando eh, un poco tratar de, que, de empujar al, a los países centroamericanos a por lo menos a, a, a tratar de, de ver el ejemplo de México y tratar de, de trabajar duro para llegar a a dónde está ahorita México, en, en, con respecto, particularmente en la física y en la física teórica. Muchas gracias. Bueno, eh, yo soy el, el hoy Enyombeato, soy del departamento de física de, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Y bueno, igual que todos, quisiera comenzar agradeciendo a. Al, al doctor Alfredo Herrera, a la doctora Alma Rojas, al doctor Eli Santos, que organizan este meeting on exodimensions. Eh, bueno, quiero especialmente agradecer a Eli, a Eli, porque digamos el hecho de que vamos a estar aquí, es, esto es una cosa bien rara, hay gente que hace cosas aplicadas y gente que hace cosas difíciles, de, de, de ciencia fundamental, digamos, ¿no? normalmente casi no nos hablamos, ¿no? Entonces, eh, entonces esto es, es un evento espectacular, histórico digamos, eh, también es histórico que, que al menos este evento al que estoy participando S3, es el primer evento de física teórica del MSTP, entonces eh, eh, estamos todos participando en los primeros eventos del, del MSTP y tenemos la esperanza de que realmente sean estos sucesos históricos en el sentido de que todos queremos que el MSTP se convierta en un, en un ejemplo de éxito de cómo hacer ciencia eh, aquí en, en nuestra región y que sea tan exitoso como, como lo ha sido el ICTP. Y, y bueno, no sé quiénes fueron los primeros que participaron en los primeros eventos del ICTP, pero esos son eventos históricos, digamos. Entonces, la verdad que realmente nosotros ahora estemos justo participando en, en algo que después recordemos, ¿no? Como estuvimos sentados todos así y hablando, ¿no?, de qué estábamos haciendo. Entonces bueno eh, el, el, el, el motor fundamental de todo de todo esto que hemos presenciado es, es sin duda el Santos en crear como se mencionó la escuela de física aquí en Chiapas, los chapanescos se eh, han quejado todavía están aislados, bueno ya, ya no es tanto así digamos, o sea el MCTP va a ser un, un medio tremendo para que el sur, el sureste, digamos brille y que todo el mundo mira hacia acá es un referente digamos eh, eh, que a todos le dé ganas de venir para acá no solo por lo hermoso del estado digamos sino también por ser un referente en la ciencia ¿no? entonces eh, eso va a ser una cosa espectacular yo creo que muchos tenemos la intención de seguir apoyando a, a la MSTP, a la universidad eh, también digamos que ha tenido la valentía de, de un proyecto tan, tan ambicioso como este de, de tomarlo para sí, eh, piensen de todas las instituciones que hay en México eh, eh, justo este proyecto se realiza aquí se realiza aquí en el sureste, se realiza aquí en Chiapas gracias a la valentía de, de la universidad de sus autoridades eh, había muchas instituciones que en principio y ciudades que venían a albergar eh, un proyecto como este incluso con, con, con mayores condiciones recursos e infraestructura y lo hace esta universidad así que eso es una cosa que hay, que hay que agradecer ese impulso tan fuerte a la ciencia tanto aplicada como, como básica entonces eh, bueno, eh, por otra parte, la idea es que el MSTP funcione como el ICTP y que sea un motor, no solo en el sureste, no solo en México, sino en toda la región, o sea, que los jóvenes puedan venir aquí a realizar estancias, Ese es un ejemplo estudiante ¿no? de Salvador, eso son oportunidades tremendas, o sea, yo puedo hablar sobre eso, yo soy de origen cubano, soy profesor en México de hace algunos años, pero hice mi doctorado aquí y para mí fue una oportunidad tremenda el venir, el poderme formar, etc. Y bueno, debo toda mi formación, incluso a toda la experiencia, de todo, todo el apoyo que tuve aquí en México. Entonces entiendo qué cosa es eh, venir de, de, un, de, un, de un país, de un país, de una región, de donde tanto desarrollo en ciertos tópicos y recibir el apoyo así decisivo, ¿no? de, de, de, un, de un país, de una institución. Entonces eh, eso, eso es muy importante. O sea, yo creo que eso va a trascender en nuestra región en, en, en muchos sentidos eh, y justo eh, en, en, en tópicos que sean aplicados como el caso de un sexo, son de gran valor o sea, su objetivo fundamental es disminuir la, la pérdida de vidas humanas eso no hay nada más más valorable de que eso y cosas como las que hacemos nosotros que es estar justo a la frontera del conocimiento entendiendo cómo vamos a hacer las cosas sin preocuparnos de las aplicaciones pero bueno, quién sabe después las aplicaciones vienen, digamos, eh, pero bueno, tiene, tiene hay que desarrollar esas dos partes, el, esos dos aspectos de la ciencia. Eh, es la, la ciencia básica, digamos, como lo dice el nombre, es la base de, de todo lo que viene después y la parte aplicada. Y hago ese énfasis porque en, en el último tiempo se, se hace mucho énfasis en la parte aplicada y a veces la gente se olvida de que la parte básica es, es fundamental, digamos, y eso no se puede hacer todo lo demás. O sea, y los ejemplos de éxito, como sabemos en el mundo, hacen las dos cosas, incluso. En entonces, eh, entonces, bueno, eh, todos yo creo que estamos deseosos de, de que este sea un, una, un ejemplo de éxito en la región sobre cómo desarrollar instituciones, tenemos el, el precedente del ICTP, el apoyo de ellos, que también hay que agradecer también a las autoridades del ICTP, a, a Fernando Quevedo y haber tenido esa valentía de impulsar un proyecto como este aquí, eh, bueno, es entendible es de origen, él es de nuestra región, digamos, entonces, pero bueno, ese, ese compromiso es, es una cosa espectacular. Entonces, bueno, sobre mi tópico, digamos, lo que puedo decir, no tiene que ver con cosas de como dijeron algunos de ustedes de chiste <risa> cuando llegamos. No, no, pero bueno, eh, resulta que desde hace mucho tiempo eh, hemos, hemos estado explorando, o sea, vemos el, el, la manera en que describimos la realidad es, tenemos tres dimensiones espaciales, que son las que, a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? Intuitivamente de, de chicos, y el flujo del tiempo lo interpretamos también como otra dimensión más, entonces ese, ese continuo lo llamamos espacio-tiempo, de cuatro dimensiones. Entonces exploramos qué pasa si realmente hay más dimensiones y por ejemplo hay distintos mecanismos bajo los cuales uno podría realizar esa idea. Uno es que las dimensiones son muy pequeñitas y que no tenemos acceso a ellas. Y luego tratar de explorar qué consecuencias tiene eso. O sea, si hay, hay fenómenos que no podemos explicar y que los podríamos explicar justo debido a eso. O qué pasa si por ejemplo de la misma manera que, que cuando un, una hormiga está en una hoja de papel y la mueve el viento y anda así. ¿Qué pasa si nuestro universo justo es, es una superficie moviéndose? un espacio de dimensión mayor, ¿qué, qué trascendencia tiene eso para nosotros? Entonces, estamos explorando toda esta serie de, de ideas, eh, tratando de ver qué consecuencias tienes, tratando, hay colegas que hacen fenomenología, que tratan de bajarlo y, y ver si se puede medir en, en, en el experimento, o sea, sobre todo, eh, el experimento este que, que acaba, o sea, que ha sido muy famoso, que motivó el premio Nobel de física de este año, donde se midió el, el Higgs, bueno, y otras, otras, otras ideas relacionadas con esto, entonces bueno, este evento ha sido el, el, el, uno de los primeros que se organiza aquí en México sobre este aspecto que ha unido a varios colegas, no solo nacionales, sino expertos también de nivel internacional y, y ha sido una experiencia muy buena, queremos que eso se repita, que sigan habiendo eventos como este de ese nivel y bueno, cuente con nosotros para seguir apoyando a la Muchas, Muchas gracias, gracias a todos a los, los colegas, colegas por sus comentarios, por su, comentarios, por su participación, participación. Eh, a mí me tocó participar como organizador en los dos. Eh, de hecho la semana pasada también tuvimos uno de materia condensada suave eh, y en diciembre tendremos uno de emprendedores y vinculación industria eh, en la investigación entonces eh, pero eh, desde el punto de vista de la, a, académico a mí me tocó estar más en dimensiones extra porque es mi área de investigación eh, pues eh, pues, pues los expertos sabemos que, que Bueno, que, eh, los expertos eh, saben eh, eh, eh, eh, Que, que el, el tema de dimensiones extras extra puede ser Muy importante en la formulación Y ¿no? puede, puede ayudar a convertir Un problema muy complicado en algo complicado, más Sencillo al bajarlo, al bajarlo Trabajarlo en altas, altas dimensiones, altas dimensiones, altas dimensiones altas y luego bajarlo a cuatro dimensiones. dimensiones Y son teorías Que, que vienen desde Carlos en 1920 Y en el 98 En el 90, el 90, 90 un boom con Lisa Randall sumaron eh, el acarnejamiento de eh, Gia, eh, Gia, Gia Duvali, ¿no? este eh, y surgieron, surgieron grandes publicaciones, publicaciones que son muy citadas y actualmente, actualmente generaron líneas de investigación eh, y hay un grupo de mexicanos trabajando en esto esperamos, esperamos que muy pronto haya también muchos centroamericanos eh, en el Caribe hay gente en que trabajan estas temáticas son de frontera como dice Eloy y, y bueno, la ciencia se hace en bola ¿no? se hace en grupos, se hace discutiendo se hace y entonces ¿Eso, eso es lo que queremos generar que aquí en Chiapas se concentren los investigadores ponen sus ideas las discutan con otros expertos lleven propuestas de proyectos de trabajo de cómo mejorar la educación tenemos que elevar el nivel educativo tenemos que generar los espacios de educación científica tenemos que, que generar los espacios de la investigación, de la investigación científica, no solo de la educación. Entonces, trabajo, hay muchísimo, hay muchísimo que hacer. Que hacer. Eh, en nuestra región, en México, ¿no? el Caribe y Centroamérica, Centro tiene grandes desafíos en, en estas temáticas y en otras, otras. pero sí. a nosotros, sí. nosotros sí. nos corresponde sí. trabajar sí. en esta, y, y creo, creo que, que con la comunidad que tenemos con los científicos, científicos este de, eh, de, proyecto de del Centro Nacional de América es el producto de la materia científica de la región sin la madurez científica que ha alcanzado la, la comunidad, comunidad, no se hubiera, hubiera logrado. Hay gente que está muy feliz y está encantada de participar, hay gente que también está criticando y muy, muy válido, válido, y qué, qué bueno que están criticando porque así no nos damos cuenta en dónde, dónde hay, hay que apretar, apretar las tuercas, dónde hay que ajustar, y, y así y es como se va perfeccionando de la, la crítica dura, y, y también del de apoyo benévolo, del apoyo... Eh, desinteresado como, el, instituciones como instituciones como el INOE, ¿no? que siempre han estado, el CINDRE la UAM, Puebla, eh, Colima, Sonora, eh, instituciones que, que nos apoyaron, el ICTP, eh, la UNESCO, que nos han apoyado en esta gran y y noble labor, y bueno, me, me da mucho gusto que para nosotros estemos estudiante de licenciatura, de licenciatura, yo creo que lo conocí hace como un año, no yo fui a promover el ICTP a Salvador. Y de, y de esa promoción él se acercó a nosotros y, nosotros bien, y que, que, lo poníamos para, para que esté acá esperamos que vuelva, esperamos que haga un doctorado, doctorado sea un y, así y así muchos otros ¿no? Pero lo, lo, lo invité lo para como una muestra de, de, que, de que sí, sí se, se puede involucrar, involucrar a, a la gente bueno, bueno pues muchas, muchas gracias a todo, todo el equipo que siempre nos está persiguiendo a todos lados buscando entrevistas tratando de dejar el antecedente de lo que estamos haciendo acá en un futuro comienzo esperamos que en 10 años Estamos celebrando muchos logros. ¿no? Bueno, muchas gracias.